mensaje divino desde el cosmos. Sigamos, Deuteronomio capítulo 17, versículos del 3 al 7. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel,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 Todo esto es algo tan habitual. Cualquier medio de comunicación, poner la televisión por las madrugadas y veréis qué canales hay que llegan a emitir tanto sobre horóscopos y la gente llamando y a ver quién me adivina. Y Dios a su pueblo se lo prohibió tajantemente. ¿Y por qué de este modo tan que ahora nos, nos parece impresionante hacer matar a estas personas que hicieron esto? Pues porque si esto entraba dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se iba a apartar totalmente y se iba a tirar ¿hacia quién? A la adoración satánica. Con lo cual no hubiese habido posibilidad de que naciera el Mesías entre el pueblo de Dios, porque todo el pueblo se hubiese vuelto pagano y para nada se hubiese, poder hecho, hubiese podido hacer la labor de Cristo en la tierra. Hubiese sido imposible. Y Satanás quería conseguir eso. Por eso Dios dio esas advertencias y esas normas tan tajantes, porque estaba en juego el futuro entero, la salvación de no solo un pueblo, sino de toda la humanidad. De aquí dependía que Cristo pudiese nacer y hacer todo lo que hizo para salvarnos. Josué capítulo 2, versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mirad, cuando ellos hablan, los astrólogos, del macrocosmos y el microcosmos, lo del cielo y lo de la tierra, el reflejo en los astros para nuestra vida en la tierra, es totalmente llevar la contraria a que es, el asunto en verdad, Dios arriba en los cielos, pero Dios también abajo en la tierra. ¿Qué diferencia? Segunda de Reyes 17, 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Lo que Dios había prohibido tanto entre su pueblo fue entrando de modos sutiles hasta el punto en que esto ya era prácticas comunes dentro del pueblo. Solo quedaban remanentes sirviendo al auténtico Dios. Todo el resto del pueblo siempre se iba a adorar tras el ejército de los cielos. ¿Sirviendo a quien, Nos dice la Biblia, a Baal. Por tanto... A adorar al ejército de los cielos, consultar los astros. ¿A quién está sirviendo? La Biblia nos lo está diciendo, a Satanás, que era, en definitiva, Baal. Y además, mirad a qué va asociado. También imágenes de Asera. Lo que pasó a ser, ya sabéis quién, con el paso del tiempo. La adoración en la iglesia católica a la Virgen María. Segunda de Reyes 21, del 3 al 7, porque volvió a edificar los lugares altos que Zequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén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 yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Mirad cómo aquí sale un rey que quiere hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Sale después el siguiente, que solían ser el hijo, y si no había estado bien educado en los caminos del Señor, hacía otra vez la misma iniquidad que habían hecho los anteriores reyes. Y... Dios siempre con la misma problemática. E incluso mirad hasta qué punto se llegó que todo esto se hacía en la casa de Dios. Astrología pura en la casa de Dios. Segunda de Reyes 23, del 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová,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 Bueno, son textos que realmente, si nos ponemos en situación, son espeluznantes. Porque nos damos cuenta cómo iba ligada una cosa a otra. Un mal a otro mal. ¿A cuál peor? Se mezclaba la prostitución idolátrica. En la casa de Jehová, incluso. Ya no solo era adoración al zodíaco, a consultar zodíacos... A, a quemar inciensos, de los cuales hemos hablado también en otras conferencias, a Baal, al Sol y la Luna, sino también a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Y como siempre, en todo esto aparece ¿quién? Baal, sí, pero ¿quién más? Asera. Siempre estamos con lo mismo. Como Dios no tenía que intervenir para cortar todo esto cuando nos jugábamos la salvación de toda la humanidad?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 en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo sí altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y se consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Mirad como además dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que mirad si aguanta Dios pero llega un momento en que ya se colma la copa y el vaso se desborda, y entonces las gotas de la ira de Dios dan su fruto. Siempre lo mismo, la historia repitiéndose continuamente, y todo por imitar a los pueblos de alrededor, como siempre. ¿Cuántas cosas debemos aprender del Antiguo Testamento para aplicárnoslo a nosotros, verdad? ¿Cuántas cosas? Segunda de Crónicas 36, 23. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Que haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él, y suba. Y esto lo decía Ciro, rey de los persas, que no era un judío, y que se dio cuenta de que él estaba siendo utilizado por Dios, el Dios de los cielos, para hacer lo que se debía hacer, edificar casa en Jerusalén. Él lo supo por las profecías bíblicas, los propios judíos se lo dijeron, incluso se citaba él por nombre antes de que naciera, y eso no era astrología, era esa profecía de Dios. Y cuando Ciro se dio cuenta se quedó perplejo y sirvió al Dios de los judíos. Pero mirad qué dice el Dios de los cielos, no dice los zodíacos ni nada parecido, el Dios de los cielos. Esdras 5.11, y nos respondieron diciendo así, nosotros siermo, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿De quién eran siervos los auténticos judíos? siervos del Dios del cielo y de la tierra, no de Baal, de Asera, del Zodíaco, del Dios del cielo y de la tierra. Jeremías 44, del 17 al 19 nos dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo,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 ...tortas para tributarle culto... ...y le derramamos libaciones... ...sin consentimiento de nuestros maridos. Este texto lo utilizamos... ...cuando estuvimos hablando de... ...quién era la reina del cielo... ...¿lo recordáis? Lo que para ahora el catolicismo... ...es la Virgen María... ...era antes... Asera, ...la reina del cielo. Exactamente igual... ...lo hemos demostrado... ...en muchas conferencias... ...y ruego a los católicos... ...que antes de criticar... llamar hereje, etcétera... ...por decir estas cosas... Que se lo miren todo y lo estudien a conciencia para que se den cuenta que están siendo engañados y no es cuestión de que lo diga un protestante o un sectario loco, sino que lo está diciendo la palabra de Dios. Haced caso a eso y a la historia y veréis lo que hay en verdad.